A grabar Ya estamos Porque hemos venido Estamos aquí En un follón Se va a gastar la aceite A ver A ver Tenemos que ir Hostia Esperate no... Vamos a de brillo Esto no, hostia Cochones, Gráfico Gráfico Hostia Hostia Se cambia la cosa A ver Aquí antes salió un espíritu eh, que no tengo un repullo Que no vea Yo me voy a cagar en su puta madre En San José Seguimos Vamos ¿sí? a la botellita de nano Indestructible vale, Esto explota Vente, vente, vente, vente, Vete, vete, vete, pa'lante No le hay Esto me da para correr, eh. Uy, donde voy a caer. Tenemos que coger una botella, no, una botella. Sí. Bueno, tenemos que desatascar esto, ¿no? La cosita es. ¡Nielo! Quita, deja de darle aquí A ver. A ver, ¿y esto cómo se desataca? ataca un, dos, tres, un pasito más de vida, la y el artilugio está atascada, así me da cuenta, mira, ¿habrá eso, que? mira espérate, se habrá echarle el sí, lo he echado un potingue porque no se puede, ¿Qué hay que hacer yo creo que hay que echarle aceite. Hay algo que la está obstruyendo. Y que la está obstruyendo. Pues vieja. vieja. ¿Dónde está? ¿Esto oh, qué yo, es? Hecho, eso... Tu barriga. Eh. ¿Tú, qué la está? Toma. Coño. <risas> A volar. A ver. ¿Qué coño hay, hay que hacer? Coño. Que esto no se puede levantar con la mano, y aquello está atascado no se puede hacer nada Esto lo deja dar collo rápido Que no se puede voy a mojar, ¿sí? uh, okay. Ya tu derecho, ¿Entre de la derecha o sea, Voy a irte al barril Está atascado Ya sé, ya se Ahí dónde están Está, dando vueltas por ahí dando Su madre. ¿Qué? Su, oh, su muertos, llévela llévela ¡jamela, jamela! Dile para a si hacer peligro Escucha, te escucho, eso josh? Jos dos. la cámara. No, no, a... ¿Dónde está Son encantando operas, a verlo sí. Oh, eso Eso vale para algo, ¿no? Eso vale para nada, ¿eso que es? La chupada, chicos No te lo voy a llevar ahí? Ahí, ahí, no deja nanu Un día de esto pondremos a ¿A, mí, llegamos a los un suscriptores ¿Esa? que tener idea de romper botella? No, no, no, no, no, no, no, vale, el teletransporte el otro no, cuando no, cuando no, no, no, no, Ya para hay no, ya no, no, no, a los barriles esto, esto es un mojón eh, el juego está mal y yo esto como era para, para la jota ¿eh? dale ahí nota nota de Daniel para sí mismo es nota era aquí vamos no son el esto. allá O, P e, Q, F, S, T, U, U p La cuerda no ha la plantilla Algo que obstruye la polea Vamos a ¿La polea? ¿Qué polea? Tira para la polea tira para atrás ¿Qué puta madre Los huesos De mi perra ¿Qué polea? ¿Qué la polea? Esto <risa> es la mierda Eso Mira para abajo La plantilla pesa- ahora vete para atrás, estoy tirando Eso ¿Cómo quito yo eso? El palo Mira el palo Usa las cajas y hace una escalera a ver, cajón, encima. A ver, era era este, dale, dale. ¿Por qué? Dale. Dale para adelante, atrás. Ponte por el otro lado, hijo. Pero ponte, ponte la escalera. Caja de cartón, muy allá. A qué malo, pon ahí hecho. Sube, ahí, ahí para arriba Tú te has hecho dueño de esto, eh Eso a mí no me gusta Dale ahí. A ver, déjame a mí, déjame a mí Ahora vale, te espero Drame deje, sí, ya está. eso ya está, eso ya está ¿Qué? La botella vino para mí que hay coca Déjame a mí Mira, que no se pegue Que fue no para atrás para adelante, por donde salga antes. ¡Ton puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Dale a la polea. Ahora sí se abre. Ahora va a venir lo gracioso. El bicho que va a salir. Juega yo no juega. Ahora voy yo. Un, dos, tres. Chihanana. Está la chía. Aquí hay pringue de toro. Entonces come todo. Venga. agáchate pues yo estoy agachado Porque tanta pringue ¡Ah! Aquí ver. No pasada ¿verdad? No sé, o mi abuela ¿Qué <risa> <risa> Contra la, paz, contra la superficie No, con agua del Atlántico agua, agua, Mientras luchaba por entender la situación Tranquilo Jason, tranquilo Sí. Sí. ¿Eh? Quieres... ¿Habéis muerto? ¿Y... No, tú no te quedas en la No te metas en el agua. ¿Habéis, ¿habéis muerto? Sí. ¿Se va a llegar la cena? No. ¿Eh? ¿Se va a llegar la cenar? ¿Y tú, Pedro? ¿Tú, no. Hay que meterse en un sitio que no haya agua. Vale pues solo, que es suelo no es suelo vamos sí vamos vamos vamos vamos está vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos está. Está Huh? <gasps> Pero de dónde ha salido tanta agua Tú sigue parando, tú sigue parando ¡Aparte, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No haces, tío! Está han ah, Se va, se va Se va Se va ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, okay. qué ¡Se suba por la cabeza! He con ¿La herida se está bastante! pone es ¿No ¿No de No se un Hay algo por para! adelante Hacen el agua, si no existe Puerta pesada Puerta fuerte, deja Puerta, puerta, puerta Puta mal Puerta como te va a ver Puta madre, que te vaya ya, que me dejes no me puedo de... ¡Oh! tú oh. te me la No me por eso no, por la moto La que te digo yo, estamos en esa no tú sí que para. Claro, ¡Que te vaya! ¡Que te muera! ¡Que te pudra! se espera 5 minutos. ¿Ah, si es que yo tengo un carro para nada, no hay que se Voy Ahí. Ahí a voy a no, era el otro lado. No había salido nada, que la otra. Ya. ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! guarda da No, no, no, sí, sí. ¡Ah, no, no, se quita la comida! no, no, mira, mira! mira no, no, no, corre! corre, corre. Míralo, mi corazón está... A ver, quítalo, ponlo el vídeo, pon el vídeo, ve cómo es... Puedo el vídeo, es que estamos grabando... ¡Qué frío! Es que no se verá, porque porque la pantalla oscura.